Sí, amigos. Y ahora nos vamos un ratito a Laguna La Arenera, esta Laguna que sigue rindiendo de a poco eh, con pesca de costa. hasta Allí fui el Ruso Slinger y esto es lo que pasaba. Hola, gente. Buen día. Este, hoy nos vinimos con el amigo Fernando Juárez a Laguna La Arenera. Un día muy feo, frío, pero bueno. A ver si le podemos mostrar algo de, de pesca de pejerrey. Está por venir un concurso muy lindo acá en la laguna y bueno, a ver si le podemos mostrar algo de, del pescadito que tiene. Muy bueno, están saliendo, excelente tamaño todo, este, el día muy feo, pero bueno, acá estamos metiéndole garra para ustedes. Muy bien, buen día, buen día, amigo, mirá, acá vinimos a hacer un relevamiento en la laguna de la Velera. Terrible el viento que hay. terrible, muchísimo viento, mirá como estamos abrigados. Lloviendo, también vienen las garugas, pero bueno, esto no nos impide venir a hacer el relevamiento y vamos a probar a ver cómo, cómo están los pejerreyes de la, de la arenera. Sabemos que hay muy buen pescado. ¿eh? Un día bravísimo, de mucho frío, viento este sudoeste. Sí, dan ráfaga de 71 kilómetros. La laguna se ve hermosa, movida, le ha entrado agua, por suerte. y Tampoco viste con esas pocas lluvias que este, se, se, se, se ha repuesto, así que bueno, esperemos que llueva más podemos tener. Eh, Disfrutar esta, otros años más todavía. Esta, claro, una excelente laguna con mucho Que no se vaya a perder. No, no, no, no. La laguna eh, es de barro. Y bueno, vamos a ver si le podemos mostrar algo de algún pejerrey, algo como lindo como la gente, porque viene un concurso, ahora en unos días, un par de meses más adelante. Hay concurso, así que bueno, vamos a ver si le podemos mostrar eh, los pejerreyes buenos que tiene la Laguna la arenera que sabemos que tiene muy muy buen pescado, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y... Y vamos, vamos a probar, vamos a hacer los primeros intentos y ya después les, les mostramos. Bueno, al pelo, Fer, nos vamos a mostrar un Dale. Arrancamos bien, Fernando. Arrancamos bien el primer tiro, ya tuvimos pique. Qué lindo, ¿eh? está medio bravo para estar, pero bueno. Ahora eh... volviendo, como habíamos dicho que está bravísimo el viento. Pero bueno, acá le estamos buscando un poco el reparo de los puntos nosotros. Este, y bueno, mira, ya, ya, ya tuvimos pique. Y ahí viene, Ahí viene, ahí viene. Vean qué pejerrey. Nos tiene acostumbrado a esto, esta calidad de pescado que hay acá. No podemos ir a otra laguna, no tenemos podemos. que respetarla, pobrecita. Sí. Nos ha dado tantas cosas lindas que. Tenemos excelente pesca en esta laguna, pescado. Sí. El viento fuerte. Mucho yuyo ahí, viste, con el viento y bueno, eh, tenemos que estar limpiando en nylon porque si no cortamos. Ah, eh, eh, pero bueno, algunos les vamos regeteando de a poquito. Bueno, eh, con lo feo que está venimos bastante pasados. del lugar porque estaba bravísimo el yuyo, acá también está bravo el, el yuyo, pero bueno, acá salió otro. El día pésimo pasa la laguna, lamentablemente, no podemos decir nada de la peste que hay porque es un día pésimo de tiempo, de lluvia, de viento, el agua negra se puso y bueno, mucho yuyo. Muchísimo. Pero bueno, algunos van saliendo, Seguimos remando al aire un poquito, pero bueno, está dificilísimo está, ¿viste? habrá el viento está. Muchísimo viento, se reencontra el sucio, como lo venimos diciendo, el agua y, y bueno, es constante el chucho que se te pone en el aire, estás constante limpiando todo imposible. Así que viene tragados los pescaditos y bueno, no zafan, si se nos Muy bueno, es muy buen pescado. Terrible, hermosa pesca. pescado, mirá, tremendo, tremendo, eh. excelente, mirá lo que es, los tiros que estamos haciendo, este, está saliendo muy buen pescado, nos, nos costó muchísimo por el viento, muchísimo, pero bueno, eh, están saliendo, el pescado de la arenera, mira, es terrible, terrible pescado. Bueno gente, hoy se terminó la jornada, nos está corriendo el agua, como pueden ver, nuevamente, que así que bueno. Algo le vamos a poder mostrar de pesca. Este, con el amigo Fernando, acá le manateamos 8 excelentes pejerrey. Van a ver las filmaciones. Miren lo que es esto. Terrible pesca. Así que bueno, per, nos vamos para casa. Nos vamos, abandonamos ya la pesca porque un día es complicado, con muchísimo frío, mucho viento. Eh, se ensucia mucho el agua, mucho pasto. Pero bueno. Eh, por lo menos tenemos algo para mostrarle a la gente de pasión por la pesca. De la arenera. De la arenera. Excelente pescarreco. Es, eh. sí, sí, es para venir. Sí, es muy recomendable porque tiene muy buen pescado. Así donde tengan dos o tres días lindos, así hay que aprovechar a venir porque se activa mucho el pescado. Hay que venir. Hay que venir porque tiene muy buen pescado. Bueno, al pelo Fer. Nos vamos. la próxima. A la próxima. Vamos. Vamos. Bueno, para muchos que preguntan, dice, ¿qué día abre? Bueno, abre los, lo que es este, viernes, sábado y domingo y feriado, obviamente. La pesca está así, está tranquila, ¿eh? muchos dicen, voy, voy a sacar mucho pescado. miren, no se saca mucho pescado, ¿eh? son cuatro o cinco piezas por caña, es lo que está dando el promedio, pero lo que pica es bueno, siempre lo decimos vale a veces un viajecito eh, y véngase preparado con dos o tres cañitas para buscarle eh, la pesca tanto cerca como lejos, eh, porque a veces el pescado se comporta de esa manera. Lo que sí robamos y rezamos todos juntos, que llueva para que le entre agua y este pejo no se pierda porque la verdad está muy, pero muy bajo. Vamos a una segunda pausa, volvemos a seguir amigos.